Y si te comentara, te revelara una pequeña técnica muy muy sencilla, pero que te puede hacer la vida mucho más fácil a todos los niveles, la querrías, ¿verdad? Ya me imagino yo que sí. Hola, soy César Jim y estoy aquí precisamente para hacerte regalos como este. Una técnica muy sencilla y además acompañada de cinco importantes beneficios, dependiendo de lo que tú elijas. ¿Te interesa, verdad? Pues vamos a por ello. Dime si acaso has conocido a alguien, alguna persona, que sufra de ansiedad en algún momento de su vida. Dime si has conocido a alguna persona, amigo, familiar o conocido, que realmente te haya llamado por teléfono y te haya dicho «Ojo tío, estoy angustiado, estoy con unos niveles de estrés y de ansiedad que me están empezando a superar, ¿qué puedo hacer?» Y tú te has quedado un poco ahí como diciendo mmm, «¿Qué le digo? ¿De qué forma le motivo? ¿Cómo le ayudo? Si yo estoy igual?» ¿Verdad? ¿A qué te ha pasado? Claro, bueno, nos ha pasado a todos. Efectivamente, ¿cómo puedo ayudar a otra persona si yo resulta que estoy igual y no sé ni lo que hacer? Pues, amigo mío, amiga mía, sí hay formas de atacar la ansiedad, de atacar el estrés, incluso de aplacarlo. Entonces yo quiero que en tu mente ahora se pongan unas letras grandes de neón, verdes, azules, amarillas, violetas, con la siguiente frase. Ansiedad vs. Preocupación. ¿A qué entiende tu mente racional lo que significa esto? ¿A qué entiende lo que te quiero mostrar con esto? Pues es muy sencillo. Es muy sencillo. Generalmente, de forma racional, solemos pensar en términos de ansiedad y quedarnos incluso bloqueados. Te aseguro que a mí me ha pasado. He estado 11 años bloqueado emocionalmente. Sé lo que te digo. Cuando tu mente está a punto de estallar, que te duele toda, toda la cabeza, sobre todo la parte frontal, y no sabes qué hacer, ni qué decisión tomar, ni para dónde ir, el pecho también se te queda bloqueado y como con una losa encima de él. Sientes ansiedad. Tu mente siente la palabra ansiedad, porque esa es la educación que hemos tenido de siempre. Ansiedad, ansiedad, ansiedad. Bien, vamos a empezar lo más importante es, tú puedes elegir siempre. Tú puedes elegir siempre. Cierto es que te puede sorprender en algún momento la ansiedad, como me pasó a mí hace muchos años, que iba tranquilamente por el metro andando y de repente fui consciente de que no respiraba. Dije, uh, mm, ¿cómo? No, ahí va, no estoy respirando. Sin embargo, yo tuve muy presente. Yo elijo hacia dónde quiero ir, mandar a mi mente lo que hacer y cómo funcionar entonces decido efectivamente ponerme a respirar y hubo un segundo o medio segundo quizá de incertidumbre de miedo sin embargo me vino me vino la respiración eso es eso es así o sea eso sucedió así y quiero decirte con esto que es posible gobernar con tu mente a todo tu cuerpo o por lo menos vamos a decir en un altísimo tanto por ciento pero entonces nos hemos quedado en ansiedad contra preocupación. Bien, tú eliges qué es lo que quieres tener en tu vida, ansiedad o preocupación. Yo te aconsejo preocupación. Y te voy a decir por qué y te voy a dar cinco beneficios importantes si eliges quedarte con preocupación. Para empezar, tu subconsciente no asimila las dos palabras iguales. Si, si te digo ansiedad, es warning, warning, a tope, a tope. Sin embargo, si te digo preocupación, ¡Guau! Wow, ya la cosa cambia. Y te voy a decir por qué cambia. Primero, porque si eliges preocupación, puedes operar en tu vida. Es decir, puedes tomar acción. Acción-ocupación. Como la tomé yo, dije, no, no, momento, no estoy respirando, pero quiero respirar. Así que ordeno a mi mente respirar y conseguir respirar. Dos, en preocupación puedes tomar decisiones. Puedes ver diferentes coberturas a la misma problemática. En ansiedad te puedes bloquear. Yo me he llegado a bloquear de, de, de, de, como una momia sin saber para dónde ir, ni qué pensar, ni qué... Increíble, increíble el bloqueo que he tenido. Sé lo que te digo, lo puedes hacer. Elige preocupación. Número 3 Efectivamente, con la preocupación no te bloqueas. Si tú lo dices a tu mente, estoy preocupado por... ¿Estoy preocupado para hacer esto? ¿Estoy preocupado qué decisión tomar con esto? Ya estás hablando con tu subconsciente directamente para ponerle en acción. 4. ¿Puedes pedir ayuda? Cuando estás preocupado por algo y te falta información de ese algo, puedes pedir ayuda. Y esa ayuda a veces es contenidos, definiciones, conceptos, parte racional. Sin embargo, a veces otra, la ayuda, es... Oye, dame un abrazo. Oye, necesito que me escuches. Oye, quiero pasear contigo y que me cuentes. Sin embargo, cuando sientes ansiedad y te quedas con la palabra ansiedad, te, da, te entra esta vergüenza, te entra hasta culpa y no eres capaz de moverte. Porque Dios mío de mi vida, ¿cómo con la edad que tengo, tengo ansiedad? Dios mío de mi vida, ¿cómo con la cantidad de dinero, de amigos, de familias, de pareja, de perro, de gato, de... ¿Cómo, ¿Cómo? puedo, no puedo permitirme decir al mundo que tengo ansiedad? ¿Qué va a pensar la gente de mí? Sin embargo, si te pones en preocupación, te das esa, ese balón de oxígeno, esa, esa, esa puerta, te la dejas abierta. Y por supuesto, en, en quinto y último lugar, con la preocupación, te acerca a tus metas, porque son cosas que quieres solucionar, son cosas que quieres solucionar te acerca a tus metas, te acerca a tus objetivos, te pone en pos de algo mejor de donde estás, ¿sí? Así que toma estos cinco puntos que te acabo de comentar para que elijas, por favor, la palabra preocupación y engañes a tu mente bajando los niveles de ansiedad automáticamente porque le estás diciendo que simplemente estás preocupado. Ya, ya lo sé que esto es poco fácil, lo sé, pero lo puedes, bueno, mejor dicho, y lo puedes conseguir. Ponte a practicarlo desde ya en cualquier momento y para con cualquier cosa en la que empieces a pensar o a sentir que me está empezando a dar un poco de ansiedad, ¿sí? Y ya me dices cómo te va yendo. ¿Ok? Pues un abrazo y hasta la siguiente.